el signo formalizado cuando se les da un contenido significativo el signo aun cuando se independice en lenguajes formalizados puras unidades lingüísticas siempre tiene como un fundamento un aspecto material y un uso particularizado y concreto en la naturaleza en el momento final la producción la encontramos en el mismo esquema que llama el texto productor crea un objeto T sobre OT arrancado a la naturaleza, una de sus formas específicas y ubicadas, no realizar este proceso necesariamente tiene que la función de una que por medio de un código interpreta una forma posible de la naturaleza. Al llevar a cabo esta actividad propia de su constitución, el sujeto productor consume, interpreta y transforma una materialidad realizando lo propio de su especie. Entendemos entonces que el sujeto humano, cuando actúa de los a de constitución, realiza un modo de existencia que es individualizado, pero al mismo tiempo general como ejemplar y es de sí mismo. En ambos esquemas podemos apreciar que el sujeto de Ft se sitúa en ambas direcciones en un proceso indivisible y dialéctico. El mismo sujeto que produce objetos es el mismo sujeto que transforma la materia concretizándola desde un contexto específico en una forma objetiva. La especie Los esquemas anteriores nos dejan apreciar el fundamento material del proceso semiótico que Bolívar Echeverría descubre al compaginar las elaboraciones teóricas de Marx y las de la teoría lingüística. La reivindicación del carácter material del proceso semiótico nos permite salir al paso de aquellas posturas que buscan constituirse fuera del proceso material de vida, con todo lo que implica, y sustan sustancializar o reducirlo a momentos posteriores, como el fenómeno cultural. Asimismo, nos orienta sobre el lugar que ocupa el sujeto en todo este proceso de constitución de la semiosis para no caer en el subjetivismo lingüístico. Al proceso de la constitución de los signos o de los mensajes con significado le queda necesario el momento material y el momento subjetivo en recíproca interdependencia que resulta ser importante ubicar el lugar específico en donde este proceso se vuelve contradictorio y polémico. Cosa muy distinta ocurre en el, cambio, en el campo de la constitución de la semiosis por ser la producción de signos de significados una actividad propiamente humana es en ella donde el enfrentamiento de las subjetividades logra hacerse más profunda cito a Bolívar En efecto, dada la impotencia en la que está para fomentar el ambiente autocrítico de su semiosis puesto que ello, la de, la de en su guerra a muerte con el otro, con la naturaleza cada comunidad lo reprime en la medida de lo posible, pues se trata de un momento que le plantea su posibilidad de hacer otra. Al hacerlo, reprime también, consecuentemente, toda competencia real y efectiva, toda convivencia polémica con los otros reales, con las otras comunidades comunidades y sus identidades alternativas. Para explicarlo mejor, proponemos un último diagrama, el diagrama 9. Cuando el sujeto comunicante, representado por C, utiliza una sustancia de contenido, SC, y una sustancia de expresión o forma, SE, lo hace por medio de un código dominante, KC, en su función cifradora. La realización de un nuevo significante o mensaje se elabora, como ya se ha mencionado, desde el referente externo, RX, en el que el sujeto comunicante se apoya para interpretar y dar forma a las informaciones que él capta o aprende. La expresión, interpretada por él, que él produce destacando un aspecto de la realidad bajo los intereses y deseos de su subjetividad, se convierte en una entidad que servirá para hacer contacto, CT, con el receptor de dicho mensaje o interpretación. El receptor o intérprete, haciendo uso del código dominante en su función cifradora, KD, interioriza el referente, KDM, en forma ya elaborada como signo o mensaje. Ya hemos insistido lo suficiente en el hecho de que el sujeto interpretante puede o no aceptar la forma del mensaje que recibe. Este rechazo para que sea una potencia real y no un simple reclamo vacío de contenido, debe poder sustentarse en el descubrimiento de una nueva cualidad o aspecto material que el mensaje original omite o oculta. Para ejemplificar esto mejor, eh, hago uso de un conocido pasaje de los cuadernos de París, en donde más ya entreía esta problemática que se sitúa en el orden del lenguaje dominante. Para Marx, al enfrentarse los hombres en el proceso comunicativo con los aspectos enajenados dentro de, un conjunto de, dentro de un conjunto de relaciones sociales enajenadas, los individuos no pueden hacer otra cosa más que ver en el lenguaje una instancia de expresión meramente subjetiva o una entidad que subsiste por sí misma y a la cual los individuos deben adecuarse. Aunque se hace uso del instrumento del lenguaje, pareciera que este tiene el defecto de no poder realizar lo que en su esencia debería poder hacer, comunicar tanto subjetiva como objetivamente el comportar humano y sus necesidades. Aquí pongo la cita de, de Marx. ¿Cuántas partes? ¿Sí? Dos. ¿Dos sí. partes? Ah, porque eso. Ya se han dado Bueno, eh, así pues, volvemos bueno, a la cita de Marx.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 A mí. Si tú eres simplemente un hombre y careces de este medio, tu demanda es para ti un requerimiento insatisfecho y para mí una convencia que no me incumbe. El único lenguaje comprensible que hablamos entre nosotros son nuestros objetos en su relación entre sí. Un lenguaje humano nos resultaría incomprensible e inefectivo. El primero lo usaría como petición, como ruego, sabía por tanto que se degrada y se tendría alcanzado humillado. El otro lo escucharía teniéndolo como un atrevimiento y lo rechazaría como un desvarío. A tal punto estamos juntamente enajenados de la esencia humana que el lenguaje inmediato de esta esencia nos parece un atentado contra la dignidad humana, mientras que el lenguaje enajenado de los valores justificados se nos presenta como la realización adecuada de la dignidad humana en su autoconfianza y autorreconocimiento. <risa> para porque, que porque discutemos, ¿no? ¿no? Digo, yo, yo, yo digo que sí para que tengamos más tiempo de, de discusión, ¿Sí? porque ¿Sí? digo, las dos intervenciones que he escuchado como que dan para estar aquí dos días, ¿no? <risa> Entonces, sí, igual sí, bueno, dejamos ahí, sí, porque la plan de la tecnología. Sí, perdón, es medio violento, pero sí. Bueno, algunas pequeñas como advertencias a modo de, de, de, de, para alertarlos y disculparlos simultáneamente sí, en primer lugar el trabajo que les presento se desprende de mi trabajo de tesis y mi trabajo de tesis era un trabajo profundamente innecesario porque ya tenía mi idea de los encubiertas dije ¿por qué no hagamos tesis? entonces es un trabajo muy personal sí, es muy muy personal estoy muy emocionalmente vertido sobre el pero eso tiene indudablemente algunas limitaciones a, a la hora de entrar en la academia ¿no? así que disculpo este, bueno, esa primera, por eso, y bueno, por otro lado también quiero explicar que mi eh, acercamiento a la teoría crítica también es bastante emocional, en el sentido que mi padre fue una de las personas que estuvo preso en la ESMA en Buenos Aires, en la dictadura militar, y mi madre fue parte de la, del movimiento saninista de Nicaragua, y ahora los dos son pequeños meses frustrados, <risa> que me decían, ¿por qué no vienen a hablar? Pero bueno, supongo que que una parte del fracaso los venció y me preocupa entender por dónde va el asunto, ¿no? A ver si yo también voy para ese fracaso o no. Y bueno, vamos a ver qué, qué sale de esto. Eh, sobre la tesis de. En donde está inserto que les voy a contar un poco, es una tesis que se preocupa sobre dos elementos en el arte y qué tipo de acotaciones puede hacer el arte de la sociología. Porque estoy un poco harto de la sociología positiva, de la sociología positivista, entonces digo, bueno, para vencerla. Acudamos al arte, que podría ser en ese sentido el nemesis, ¿no? ¿Y qué elementos trato desde el arte? Los elementos de la ausencia y los elementos de la violencia. ¿Sí? Entonces, aquí, pues Artaud sale como por generación espontánea con su propuesta de la crueldad, ¿no? Cuando te preocupas por lo ausente y lo violento en el arte, Artaud parece como a al dedo. Y vamos a, a ver, sobre Artaud, eh, lo que vamos a trabajar son el teatro y su doble. Específicamente los manifiestos, los dos manifiestos de la verdad que tiene Y una sección que se llama Carta sobre el lenguaje eh, Una breve apartado que igual es sobre para terminar el juicio de Dios Y puede ser algunas referencias a las hermanas Que no lo tengo bien leído, pero me parece bien bien interesante Justamente en la parte de la crítica al eurocentrismo Ahora, ¿por qué vincular a Artaud y Echeverría? Ayer hablábamos sobre la posibilidad de vincular a Sánchez Vázquez con otros autores y Bueno, Echeverría y Artaud jamás dialogaron sin embargo, a mí me hicieron niños todo el tiempo, ¿no? de repente se me prendía la alerta cuando leía uno y se me prendía la misma alerta cuando leía al otro. Y últimas advertencias sobre el Artaud. Eh, tratar el lenguaje de Artaud es complicado porque la propuesta central es en realidad la crueldad, no el lenguaje. Entonces hay que hacer algunas extrapolaciones. Esas extrapolaciones bueno, son muy personales, vamos a ver acuerdo están. Eh, en segundo lugar, Artaud está específicamente escrito en el teatro lo cual puede ser una complicación. En tercer lugar, Artaud es muy visceral y está reaccionando contra lo que él llama el teatro psicológico o el teatro psicologicista, o ahorita vamos a intentar explicar un poco qué es. Y por último lugar, Artaud era un personaje sumamente fugaz. Hizo mucho teatro, pero creo que no dejó ninguna obra escrita de teatro, y si dejó algo escrito fueron solamente fragmentos, porque él estaba en contra de escribir el teatro. Estaba en contra del guión, estaba en contra de la diferencia entre director y, y escritor, director y autor. ¿no? Entonces, esto complica un poco, parece que se nos escurre, se nos escapa. Vamos a ver qué, qué podemos eh, encontrar. El, el primer punto de, de partida que encuentro para compararlos es que en el terreno específico del lenguaje es el panorama de crisis que enfrentan ambos. ¿A qué me refiero con el panorama de crisis? En primer lugar, acá este panorama del teatro psicologista. psicologista el teatro centrado en largos diálogos, en diálogos de emociones, este, él le tira mucho Shakespeare en ese sentido, y él cree que este teatro enajena al espectador del mismo teatro, porque si yo voy a escuchar emociones que si bien me va son las emociones de los eh, personajes de la obra, no me puedo terminar de sentir identificado en ese sentido, entonces hay que buscar una categoría un poco más amplia, en donde yo sí sienta esta identificación, esta representación, y lo va a, a intentar, y por otro lado, ¿cuál es la crisis que enfrenta Echeverría en este sentido? Justamente en la forma natural de reproducción social, él habla del, la, del capitalismo como forma de reproducción y su capacidad de bloquearse como una segunda naturaleza. Lo cual anularía o no se sobrepondría a la relación del ser humano de la primera naturaleza, eh, enajenándolo así. Ayer hablábamos de que no toda la enajenación es negativa, en este caso yo diría que esa enajenación si es negativa, ¿por qué? Porque sea en el teatro psicológico el espectador pierde su capacidad de sujeto, que en el panorama de la Segunda Naturaleza, el posado por Chironia, el sujeto también pierde su calidad de sujeto porque no puede eh, decidir El segundo punto de encuentro que tienen estos dos autores, también lo llamo estado de crisis, pero eh, de modo distinto. Una cuestión es el estado de crisis al que te enfrentas, y otra cuestión es que ambos proponen de algún modo un estado de volatilidad un modo de superar a este estado de crisis porque dentro de la mundial volatilidad tú puedes decidir ¿a qué me refiero? Artaud compara el teatro de la cuarenta con el proceso de infección de la peste y él dice que lo mejor de la peste es sobrevivirla pues claro, vamos no, pues a si no sobrevivir a esta muerte pero la cuestión curiosa es que cuando sobrevives la peste como que reapareces como sujeto, entonces hay que usar la crisis que te otorga la enfermedad para superar la misma enfermedad y Echeverría, ¿cómo maneja esto? Aquí tengo eh, una pequeña cita que dice: el lenguaje es entonces la instancia en el que, en el, que el autoproyectarse y el autorealizarse del sujeto social encuentran su instrumento más adecuado. Y yo agrego: y entonces cada intervención de este autoproyectarse y autorealizarse dentro del lenguaje transforma el lenguaje. Entonces el lenguaje nunca es estático, el lenguaje todo el tiempo está transformándose. Y aquí compara el código del lenguaje que veíamos en la ponencia anterior con el campo de instrumentos que se usan para la producción. El campo de instrumentos es al mismo tiempo un producto y un instrumento usado para producir algo más. Entonces, cada que tú produces algo, estás transformando tu instrumento y puedes cambiar tu forma o tu proceso de producción. Con el lenguaje pasa algo parecido. Entonces, eso es lo que me refiero con el estado de crisis o el estado de volatilidad en ambos autores. El siguiente punto yo lo llamo la materialidad creada como una posibilidad, no como una determinación. Bien, aquí Artaud trata específicamente el tema del gesto. Artaud cree que mejor, uno de los mejores modos para superar el psicologismo en el teatro es dejar por un momento al lado la palabra, no por completo, él dice en una cita, cuando descanse el cuerpo aparecerá la palabra, pero hay que dejar por un momento al lado la palabra y llegar al gesto y la parte hermosa del gesto es su materialidad entonces que concreta de un modo eh, específico el pasaje desde la idea al objeto. Yo tengo una idea, tengo un sentimiento, y esto se transforma en un gesto, y el gesto es por sí un objeto. Y esta materialidad me permite abordar las sensibilidades de los objetos que me, me rodean. Entonces la materialidad es una posibilidad. ahora eh, Echeverría tiene justamente este, este concepto que es campo instrumental para referir también la materialidad como posibilidad, o sea, el entorno o también el código en donde yo me muevo para decir algo. Eh, y aquí tengo una pequeña cita respecto a la, a la forma natural, un segundito. Sí, y algunas citas ya las hemos visto, perdón, si las repito, dice, Usar el campo instrumental consiste, por un lado, en obedecer y por otro, en revelarse al proyecto de objetividad que él trae consigo en su composición técnica. Es intervenir en la historia de la producción-consumo como historia de la relación sujeto-objeto. Entonces, nuevamente, la parte material como oportunidad creadora del sujeto. El siguiente punto que yo encuentro de confluencia en la voz es lo que yo llamo el movimiento oscilatorio entre idea, objeto, idea. Esto ya lo discutimos un poco en el Yo lo llamo la gesticulación, porque si el único modo de que eh, yo como actor tenga contacto con el espectador es a través de su sensibilidad. Entonces, para llegar a su sensibilidad primero tengo un proceso... Y llevar la idea hacia el objeto, podríamos llamar objetivación, y luego este proceso se complementa cuando el objeto llega a la sensibilidad del siguiente sujeto y se vuelve a subjetivizar. Eh, Echeverría habla de un proceso similar, esta cita ya la habíamos visto, pero habíamos dicho que eh, producir es comunicar, consumir es interpretar. Y luego esto yo insistiría no... En un, entenderlo como una linealidad, veíamos los esquemas y todo el tiempo hablando de una cierta circularidad, yo diría, bueno este, no se acaba cuando consumes, cuando consumes vuelves a producir. Entonces, en este sentido, el movimiento es constante. Aquí había una pequeña crítica, pero voy a intentar llevarla a, al final para realizar todas las temas de, de un solo. Luego, aquí hay un niño que a mí me causó muchos problemas, probablemente por mi poca formación dentro del terreno de la filosofía que fue el problema de la compresión y del universalismo concreto. Artaud usa constantemente la palabra compresión, justamente la idea se concreta en el gesto, ¿no? hay un proceso de compresión en este sentido, y además hay distintos procesos de compresión. El proceso de compresión de la palabra, para Artaud, limita, encierra y al final asesina a la idea. Si yo pongo a la idea en la palabra, tarde o temprano morirá. Recordemos que estamos insertos en el teatro específicamente, ¿no? En cambio, el gesto, que de a ratos parece más limitado, en el teatro para el paratado explota, desborda, ¿sí? permite que la emoción vaya más allá de lo que es. Entonces, hay un proceso de compresión que limita, y hay un proceso de compresión que amplía el gesto. Y ahora, eh, para explicar un poco el universalismo concreto, este, como, perdón, como Echeverría no lo aborda en eh, la forma natural que fue el texto que leí bastante bien, lo aborda más claramente en el día de la voy a hablar un ratito del texto de Estefan, eh, donde dice, bueno, se puede definir el universalismo completo de este modo, que eh, un factor universal que une a los seres humanos, pero es, eh, pero es uno que admite en sí las más diversas formas. ¿Qué está intentando hacer aquí Echeverría? Estefan nos explica que está intentando darle contenido a la praxis. Pero pareciera que darle contenido a la praxis sería una contradicción en términos, porque si yo le doy contenido a la praxis, limito la capacidad del sujeto de decidir. Entonces decide quién habla a través de esto que es el universalismo concreto. Hay algo concreto, pero dentro de esta concretud yo me puedo mover infinitamente. Eso es el lenguaje. Y luego vuelve a decir Estefan, puede existir un universalismo concreto en el que los sujetos, tanto individuales como colectivos, tienen plena conciencia de la necesidad del otro, tanto dentro de sí mismos como fuera de sí mismos en el mundo exterior. Y bueno, ahora llegaríamos al siguiente punto, que es el carácter emancipatorio que yo noto en ambos este, autores. El carácter emancipatorio en Artaud, nuevamente, escrito en el teatro, ¿cómo lo podemos explicar? En ambos manifiestos sobre la prenda, Artaud tiene. Eh, apartados enteros dedicados a la técnica y me parecen los más interesantes porque yo dividiría la emancipación tratado en tres puntos la primera emancipación hay que liberarse de la diferencia entre autor y director ¿Sí? no tiene que haber texto no tiene que haber guión esto nos limita la palabra encierra. esto vuelve te al teatro una obra maestra y esto es malo hay que deshacerse de las obras maestras porque son estáticas ¿Sí? nos encierran entonces hay que, limpiar, hay que eh, pues, terminar entre el director y el, y el autor. El segundo límite que hay que romper es el del director-actor. Que hay alguien que dirige y alguien que lleve a cabo lo que se dirige. Raúl <coughs> era director y actor de sus obras, muchas veces. ¿sí? Participaba en ambos procesos. Entonces invita a borrar también esa línea de separación. Y la última línea de separación que me parece lo más interesante de todas. Es borrar la separación entre el espectador y el actor. ¿Cómo propone hacerlo? Por la colocación del espectáculo, que nos recuerda un poco a la colocación de este coloquio, pero tendría que ser exactamente al revés. Nosotros sentados de la parte adentro del círculo. Él nos invita a ver teatros sentados al centro de la escenografía. Ya no va a haber escenografía en público, solamente va a haber escenografía y tenemos que estar sentados al centro. ¿Y cómo pescamos entonces los estímulos que nos van a bombardear por todos los seres Pues vamos a pescar la el a través de sillas de oficina, o que gira. Entonces, aquí yo me inserto directamente dentro de la obra. Ya soy parte de la obra, y el actor cuando tenga que hacer algo va a tener que esquivarme. O yo me voy a tener que mover para que el actor pueda hacerlo. Entonces ya es un poquito más que el apretar el botón que pasa en el goma, ¿no? En el MoMA nos sentimos así todos felices en el Museo Atomodoro de Nueva York porque nos ponen acá la, la reproducción de la matriz y hacemos fila a todos y nos metemos en la matriz y salimos y se acabó el asunto, ¿no? En cambio acá es un poquito más activo, sobre todo porque eh, sientes directamente la vibración del espectáculo. Porque además también este, insinúa este tipo de cosas, que para cuando tú haces teatro tendrías que ser capaz de hacer vibrar el piso, de emular terremotos, entonces tienes que estar al centro de la vibración, tienes que estar en el epicentro del espectáculo. Ahora, para hablar de la emancipación de desde Cheverría, que, que es un tema que todos ustedes manejan, porque yo quiero sacar una cita que está en la primera página, en donde contrasta de algún modo la, la forma de reproducción social eh, originaria y la forma de reproducción social capitalista. Para Marx, el modo en el que esta actualización tiene lugar en la situación capitalista difiere radicalmente del modo en que acontecía, acontecía en épocas anteriores de la historia, y debería diferir también del modo en que podría tener en un futuro deseado, y nos indica el, el panorama de la democracia. Mientras en las situaciones precapitalistas la formación de la estructura era simple, en la época capitalista ella es doble y por tanto compleja, no obedece únicamente al condicionamiento natural a partir de lo étnico y lo histórico, sino que se somete también a un condicionamiento pseudo-natural, que provienen de la organización económica constituida en una segunda naturaleza, yo abrego entre paréntesis, autónoma. Sí. Entonces hay que emanciparse de esta segunda naturaleza. Al final hay una cita bien interesante que quiero guardar para el cierre, porque nos habla de esta emancipación como un proceso doloroso, o ya que estamos hablando de atado, un proceso cruel. Y la última, el último punto de encuentro, que también fue muy complicado para mí en términos de lenguaje, fue lo que yo diría, en, o yo nombraría en Echeverría, la bicanalidad del lenguaje, y ya describimos un poco en este sentido que, que el lenguaje es producir y consumir al mismo tiempo, y la dialéctica en Artaud. ¿Se puede hablar de dialéctica en octavo? No estoy completamente seguro, pero creo que sí. ¿Por qué? Creo que sí, por su cercanía a, las, a los círculos del surrealismo. En donde, por ejemplo, hay personajes eh, en Rumania que, para, en un momento para mí, sobre todo en Rumania, mereció la, la afirmación de la capital del surrealismo se ha movido de París a Bucarest. Gracias a quien se movió de París a Bucarest, a un suicida rumeno que se llama Geraci luca que escribe un texto que es el, el manifiesto del surrealismo para los rumenos, que se llama La dialéctica de la dialéctica. Entonces, está autorizado a hablar, no sé. ¿Con qué profundidad? pues está autorizado a hablar de, de, de dialéctica en Artaud. Y las frases que yo pesqué al largo de sus textos sobre dialéctica son las siguientes. Habla de discontinuidad dialéctica de la expresión. Dice también que el cemento de los gestos ha de alcanzar a fuerza de eficacia humana el valor de una verdadera abstracción. Y para un materialista como él es interesante, ¿no? Yo a veces me preguntaba si tendría que llamar hablado de un materialista vulgar, un materialista ortodoxo, pero no me imagino estas palabras en la boca de un materialista ortodoxo. Y la última frase que a mí me parece eh, genial, que dice que el teatro tiene un deber fundamental, y el deber fundamental del teatro de la crueldad es demostrar la identidad profunda de lo abstracto y lo concreto. Entonces me parece nuevamente que se da en la mano, ¿no? sin conocerse, a ver que... que... ¿Qué opinan ustedes de este punto? Luego, eh, el siguiente punto de confluencia de estos dos personajes es la crítica al eurocentrismo. ¿Por dónde abordar la crítica al eurocentrismo? Eh, en Bolívar Echeverría ya la mencioné así ligeramente a través del universalismo abstracto, digo, concreto y abstracto de esta posición. El universalismo europeo sería un universalismo falso, que intenta eh, proponer en esta versión progresista, en esta versión positivista, el modo de hacer europeo como el ideal universalmente hablando, al cual Bolívar Echeverría opone completamente el universalismo completo. ¿sí? Y en este universalismo completo ya no existen modos ideales de hacer las cosas, modos perfectos, modos universales para realizarlas. En el de la crítica del eroscientismo es complicada porque es mucho más precisa, Está claro que quiere criticar el eurocentrismo, pero no es más imprecisa, porque su. o al menos para mí lo es porque nunca he fumado peyote, nunca he comido peyote, ni siquiera sé si el peyote es un se come. Y en buena medida, la clave de <risa> la crítica al eurocentrismo para Tau es el peyote y el contacto que tiene con la espiritualidad a través del peyote. Pero aquí sí si crea algunas cuestiones que, que menciona. Él dice que el líder político mexicano, además lo llama así, este es señor lo llama mexicano, no dice americano, dice mexicano, tiene. Mucho más valor que el líder político europeo en cualquier sentido. Luego dice que México abre la conciencia que Europa cierra. También dice que en México existe una separación con el catolicismo que nos permite una activación como sujetos que no existe en Europa. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, después de iniciar la separación del catolicismo... Dice que México, a través del peyote, o estas figuras del peyote, eh, no conocemos, nos permite ser por un momento unidad creado, creadora con Dios. Ya habíamos hablado de la necesidad de emanciparnos ulteriormente a largo plazo de Dios. Sin embargo, esta es una perspectiva que yo se llamaría bastante positiva, porque el peyote me unifica con Dios, Dios es el supremo creador, entonces por un momento yo también soy parte, o entiendo la suprema creación, ¿no? luego, eh, aquí es genial porque cuando lo bautizan Artao de México antes porque tienen que bautizarlo de algún modo yo ya no bautizo, aunque está mal porque ya estamos intentando de en el del catolicismo cuando lo nombran, cuando lo tocan con la espada para poder formar parte del, del proyecto del periote le dicen tu buena voluntad vence a la raza y la raza lo pone en mayúscula está citando al chamán que lo y que lo instala de algún modo, ¿no? Para el chamán mexicano la buena voluntad puede superar la cuestión de la raza. Para el europeo es imposible que la buena voluntad se sobreponga a la raza. Desde la lectura de Artaud. Y bueno, el último punto del eurocentrismo en Artaud lo que quería leer directamente su poesía. Ahora, aquí la crítica va directa a los Estados Unidos pero bueno, podemos extrapolarla, me parece, Dice, ayer me enteré, y abre paréntesis, se puede creer, o tal vez solo es un rumor falso, que me detengo en uno de esos sucios chismes que circulan entre fregaderos y letrina, cuando se tiran las comidas que una vez, más, que una vez ya han sido engullidas. Este, aquí, bueno, interesantísimo, parte del amor sí facilismo, ¿no? Se puede creer, pero igual estoy hablando de mierda. Es interesante porque más esto lo decía en la radio, tal vez por eso no digo mierda, ¿no? porque no habría tenido problema. Y repite, ayer me enteré de una de las prácticas oficiales más impresionantes de las escuelas públicas americanas, se refiere específicamente a los Estados Unidos, y que sin duda hace de que ese país se crea a la cabeza del progreso. Parece que entre los exámenes o pruebas que debe soportar un niño que entra por primera vez a la escuela pública, se verifica la llamada prueba de líquido seminal o del esperma, que consistiría en pedirle al pequeño recién llegado un poco de su esperma para introducirlo en un frasco y conservarlo así preparado para cualquier tentativa de fecundación artificial que pudiera llevarse a cabo en un futuro, pues los americanos descubren día a día que carecen de brazos y de niños, es decir, no de obreros, sino de soldados. Y es bien interesante porque él... Escribe esto, me parece, después de volver de su experiencia del periodo de, de, de México, lo lee en la radio y lo meten a un psiquiátrico. Así como todos los europeos, dijo: Aquí dijo América, lo siguiente que va a decir es Europa, metan a un psiquiátrico antes de que lo haga ¿no? Entonces, estas son prácticamente mis puentes que existen entre, entre las dos personas. Ahora, como pequeñas eh, críticas que hago, hartado, porque me parece que sí es necesario ampliarlo desde la teoría. En la primera es que se refiere específicamente al teatro, como ya les había comentado, y el teatro es una manifestación particular o peculiar, como diría de día, del sistema de reproducción. Sí forma parte del sistema de reproducción, pero habría que ver cómo se relaciona con el sistema de reproducción más amplio o semético del teatro en este sentido. Eh... Ahora, en segunda cuenta, Echeverría, cuando construye su texto de la forma natural, tiene bien en cuenta dos formas del sujeto: el sujeto global y el sujeto que yo llamaría individual, o los distintos, las distintas formas de sujeto. Mientras que Artaud, en eh, ese sentido, falla un poco y tiene en cuenta solamente un sujeto global, con lo cual podríamos acusarlo un poco de universalista, de ingenuo. Y, eh, a ver, ¿qué más? Artaud a veces peca de una. Eh, Exagerada inmediatez, yo la llamaría siendo un favorecimiento exagerado del estímulo a los sentidos. Sin embargo, hay que recordar que se mueve en el terreno de la estética y de la estética entendida desde un sentido ya revolucionado al sentido vanguardiano. Es decir, ya no solo la estética es independiente de la lógica, la estética es el sentido. Ahora, pues ser interesante, si vamos a leer los textos de estética de Vanguardia, Vanguardia nunca limita los sentidos a los cinco que conocemos. Así que podríamos hablar en un sentido de asco, en el sentido de la amistad en sentido del vacío, en sentido del vértigo, yo creo que en este sentido, tal vez se amplía un poco la inmediatez de Artado, y eh, me parece, bueno, lo último ya lo había comentado, que como conclusión, eh, iba a leer la una, una pequeña frase de, de, del Cierre, y dice, el concepto de forma natural del discurso de Marx en el Capital no hace referencia a un modo paradisiaco de existencia del ser humano, y me salto una parte y sigue. Tanto la felicidad como la desdicha son posibles en ella. Su liberación no sería el acceso a un mundo angelical, sino la entrada en una historia en la que el ser humano vivirá él mismo su propio drama, y no, como ahora, un drama ajeno que lo sacrifica día a día y lo encamina, sin que él pueda intervenir para nada hacia la destrucción. Aquí Artaud agregaría que el drama ajeno que vive es el drama de la policía. Eso sí. pero bueno, iba a pisar así en una mesa a las doce y media pero bueno, sí, hay que discutir no, no claro sí, hay que crees sí, que... entonces luego vemos cómo le hacemos para luego hacer corto la luego también que nos retrasamos un poco al final hoy en la noche no, hoy no hay cienas pero ¿no? digamos, creo que pues, sí, si sí, aguanto no, no, un poco ¿no? <risa> pero entonces, máximo media hora de le no, y luego el precio ¿eh? entonces, van a ver entonces, no sé quién quiere antes les decía algo Marco yo quería hacer intervenir para comentar las Debe. tres ponencias que escuché, la de hecho pues no llegué a tiempo, ¿no? Este, pero pues si quieres que levanten más manos y ve cuántas intervenciones vas a tomar y ya luego me das la palabra. No, porque ayer digo, no te va a ver mucho. Los... Okay. ¿Es bueno, este, la, la, la ponencia del profesor Carlos García, muy, muy interesante, digamos, muy, no sé muy sugerente, sugestiva me, me, me agradó mucho ¿no? eh, en realidad los comentarios que voy a hacer son entre comentario, pregunta ¿no? para, para los ponentes eh, un punto que me, que me interesaría comentar y preguntarte Carlos es este, de la obra de Jorge Kurnitsky porque Bolívar Echeverría tuvo una relación de, de una amistad muy estrecha durante muchos años con Horst Kurnitzky. En los últimos años tuvieron un distanciamiento más o menos insalvable, por lo que yo sé. A mí me tocó editar en el año 93 un librito, el de las conversaciones, ¿no? Esa vez lo invitamos a Kurnitsky para, para tener con él un seminario cerrado De ahí salió el, el, el librito ¿no? y, y, y bueno, el, el, el tema de Kurnitsky son las pulsiones Y la relación de las pulsiones con la economía mercantil De hecho tiene un libro que se llama La estructura divinidad del dinero ¿no? Tiene otro libro maravilloso que se llama Edipo, un héroe del, del mundo occidental y tiene un tercer libro, porque es como una trilogía que se llama El Santo Mercado, que ese, hubo un convenio con siglo XXI y después se cayó eso, porque me imagino que se peleó muy fuerte con el traductor y se vino abajo esa, esa edición en español, ¿no? pero está en alemán, digo, eso se puede conseguir en alemán para los que leen alemán. ¿no? Y Kurnitsky en la en, en Universidad Libre de Berlín estudió con Klaus Heinrich, que es un filósofo de la religión, que, que, que también es un tipo súper interesante, también lo tuvimos invitado algún tiempo después. Y lo que mezcla Kurnitsky es, digamos, el, el, el, el, como los fundamentos del culto sacrificial como momento de fundacional y de cohesión social, ¿no? junto con la regulación de las pulsiones entonces hace todo un paquete super interesante y yo creo que Bolívar de manera no explícita sí está todo el tiempo discutiendo la obra de de manera no explícita digamos, entonces sí creo que es un buen contrapunto como para explorar más por esas metas tan interesantes que estás trabajando ¿no? de sí, psicoanálisis sí. de Freud, de todo esto ¿no? Luego, otro dato, por ejemplo, interesante, biográfico, Bolívar Echeverría llega a México en 1968, lo que no tengo claro es en qué mes del 68, ¿no?, y en qué mes estuvo Marcuse en Berlín en el 68, porque yo no sé si coincidieron o no coincidieron en Berlín, ¿no?, pero Purnitsky sí se quedó en Berlín y publicó este libro que se llama El final de la utopía, que son las, las lecturas, las conferencias que les dio Marcuse a los huelguistas, a los estudiantes rebeldes, y después las discusiones que hubo después de cada una de estas conferencias de Marcuse, ¿no? entonces yo creo que ese también es como un material que, que claro, una beta que, que tiene que estar ahí dentro de, de toda esta exploración que estás tú proponiendo ¿no? y por último un comentario que me da, me da mucho gusto este, que, que, que tengamos aquí con nosotros un profesor de la Facultad de Psicología de la UAC ¿no? Qué bueno que nos diste este, esta panorámica histórica de lo que representa la, la Facultad de Psicología de la UAC yo llegué a estudiar esta facultad de, de, de Ciencia Política, estuve aquí estudiando del 99 al 2001, y, y, y yo llegué aquí justo en medio de, de la huelga que había en la UNAM, esta huelga para la cual se inventó la Policía Federal Preventiva y con la que estrenaron a la Policía Federal Preventiva, ¿no? Porque, claro, no podían meter a, a, a la UNAM al Ejército con uniformes verde olivo, entonces les cambiaron el uniforme, ¿no? Con la Policía Esta, ¿no? y entonces lo que más yo, yo obviamente pues llegué aquí a hacer un poquito de activismo porque pues también el terreno no es muy, no es muy bueno no pero un poquito de activismo llegué a hacer y este y aparte de la gente de Juriquilla de la UNAM que estaban como muy sensibles no a todo el conflicto los que estaban prendidísimos eran los de psicología eso me llamó mucho la atención y desde entonces, como que tenía yo ya en un que, que en psicología era donde había más vida política, contestataria, antisistémica, digamos, anti-establishment. Te digo, en el 99 que llegué yo, un sí. poco eso fue lo, esa fue mi percepción. Y me llamaba mucho la atención porque, pues, esta facultad, más que muerta, ¿no? Y filosofía también. Entonces me llamaba mucho la atención que eran los psicólogos los que estaban como más involucrados, más sensibles, más comprometidos con la problemática política nacional que había, porque esa huelga tuvo un impacto nacional, digamos, a nivel de universidades, al menos en, en, en términos de, de posicionarse, de, de, de tomarla en cuenta, de no hacer como si nada estuviera pasando. ¿no? Entonces, bueno, ya no, no, no, no tomo más tiempo. Luego, eh, sí, de nada, para Marcos. Este, bueno, por un lado ya me quitó materia de, de mi ponencia, ¿no? Y está bien qué bueno, pero porque esta parte es fascinante, ¿no? La manera en que, en que Bolívar pone a dialogar a, la, a, a esta lingüística contemporánea, digamos, con, con, con estos eh, planteamientos eh, tan peculiares, ¿no? Estas teorías semióticas con la problemática de la reproducción material en las sociedades mercantiles, ¿no? Las sociedades mercantiles que, que pueden ser, digamos, capitalistas o una sociedad mercantil con un grado, digamos, menos, menos enajenado que, el, que, que la acumulación de capital, ¿no? Digamos... Ahí es donde creo yo que, que Marx es fundamental, ¿no? que no podemos entrar en un texto como la forma natural de la reproducción social cobiando toda la parte de Marx, porque es lo que la tarea que se, que se plantea Bolívar en, en ese texto es poner a dialogar, que le encantaba hacer eso, de los diálogos forzados entre Marx y Heidegger, por ejemplo, ¿no? era de las cosas que le encantaban, o Marx y Brodel, ¿no? Entonces, en este caso, pone a dialogar a Marx con un montón de, de, de, de, de autores, ¿no? Está yo ahí, ¿no? Y, y, y por supuesto están los lingüistas, ¿no? Está Hensler y está este Jacobson y está este otro, el francés, el del manual Sassiute, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Luego, también Bolívar hablaba, bueno, en primer lugar hablaba de que, de que hay un código. ¿No? hay un código que es un código, digamos, cultural, ¿no? es la base de su teoría de la cultura, y decía, bueno, es el código del humano, pero este código no puede existir sin una subcodificación particular. ¿no? Creo que también este es ahí muy necesario manejarlo. ¿no? o sea Dicen, no, no, no puede haber el código del humano así en general, en abstracto, forzosamente tiene que estar subcodificado, y ahí cada subcodificación particular, pues, es donde cristaliza una cultura, en el sentido que le está pretendiendo hacer una teoría materialista de la cultura, ¿no? Y por lo tanto, en el código en el código subcodificado, ¿no? el código cultural, digamos, ahí habría que ver este, que, que, que tiene varios niveles, uno que es verbal y otro que es no verbal, ¿no?, por eso es tan interesante la cuestión esta del objeto práctico, porque en el objeto práctico va cifrado un mensaje que no necesariamente es verbal. Y ahí otra vez está Marx. O sea, Marx lo que plantea es que, que, que en el mundo de las mercancías, son las mercancías las que dictan la, la figura social. O sea, por eso es una reproducción enajenada de la socialidad, ¿no? Y claro, en un, en un mercado capitalista peor todavía, porque no solo la socialidad, como, como dice Marx, se teje espaldas de, de, de los productores, ¿no? sino que además se teje en su contra. ¿no? O sea, ahí sí ya no hay la ausencia de un proyecto humano que se deja al mercado, sino que hay un proyecto del capital que es impuesto. O sea, vivimos en una dictadura del capital y eso, ahí es Marx ahí, no, insisto, no podemos obviar a Marx a mí, Stefan Gandler me, me, me hizo una provocación en Morelia el año pasado en, en un congreso de filosofía ¿no? eh, planteándome que, que finalmente si Bolívar era o no era en, primari, en primera instancia un filósofo marxista yo le contesté sin dudar que, que, que yo estoy convencido que en primera instancia es un filósofo marxista entonces, insisto, esto no, no hay que dejarlo eh, sin, sin, sin, sin ponerlo en el centro. ¿no? Luego, la, el otro punto es que también hablaba él mucho de la cerrazón de los códigos. Entonces, este, este, este código subcodificado, ¿no? este código cultural, es un universo cerrado que no se va a abrir para aceptar este, otro tipo de cosas de fuera. ¿no? O sea digo, ¿cuánta gente hay que, que, que por nada come comida rara digamos, comidas raras hay mucha gente que le tiene rechazo a las comidas exóticas así raras esa es una típica actitud de, este, de ese centrismo cultural, ¿no? de, de, de cerrarse en su código y decía que muchas veces el, el, el acto de, de apertura de los códigos tiene que ser mediante la fuerza ¿no? entonces el, el problema del mestizaje cultural, ahí es donde él tematiza toda la problemática del mestizaje cultural en América Latina, ¿no? que es un producto de, de la violencia, pero de la violencia que, que muchas veces es la única forma en que, en que los códigos se mezclen. ¿no? Porque lo que le interesa no es el mestizaje biológico, ¿no? sino que eso es casi algo incidental. Lo que le interesa es el mestizaje cultural, el mestizaje de los códigos, ¿no? y lo tiene muy muy trabajado, esas es de las cosas que más tiene trabajadas y que, y que son yo creo que de sus principales aportes no y que muchas veces o son dejados de lado o son tratados muy a la ligera, ¿no? o sea yo he oído cualquier cantidad de, de, de, de cosas así en donde lo, lo, lo toman sin darle la importancia que tiene y la profundidad que tiene a esos planteamientos. Bueno, ya hasta ahí le paro porque si no voy a hacer este, un abuso de, del micrófono. Y luego con la de Daniel, eh, sí quería también comentar. De nuevo, tal vez, de, de nuevo lo, lo de Mar Bueno, eh, aquí, aquí me llamó la atención la cuestión esta que, que, que planteas de, de Arto de que, de que el texto es este es un límite, ¿no? Ahí de nuevo, si, si, si buscamos hacer este encuentro forzado entre, entre Bolívar y Artaud, ¿no? y sin conocer yo realmente las aportaciones de Artaud a las que hace referencia. ¿no? Pero sí, sí, sí diría yo como sugerencia que, que el texto viene siendo un límite eh, solo de manera relativa. Y pienso yo en Shakespeare. ¿no? Shakespeare ha habido cualquier cantidad de, de, de, de, de, de, de versiones este, actuales o de otras épocas simplemente está en la película de Amor sin Barreras ¿no? por ejemplo ¿no? que es Romeo Juliet que es en Nueva York en fin, todos han visto Amor sin Barreras ¿no? todo el mundo la conoce entonces eso es digamos tomar el texto y ponerlo en otro en otro momento eh, distinto del, del, del, del, del que fue de los Montescos y los Capuletos ¿no? De ahí lo pasan a manjarla o sea, es otro boleto, ¿no? Igual está la versión que hace Akira Kurosawa de, de, de, de, de, de, de Macbeth, ¿no? Trono de sangre. Hay versiones de Ricardo III, a mí me tocó ver, y esto te, te, te lo comento porque a mí me tocó, entre otras cosas, una puesta en escena teatral en el viejo Palacio de la Inquisición en Santo Domingo, en la Ciudad de México, de Ricardo III, ¿no? Y fue alucinante, o sea, te meten en la obra, te, te meten en el espacio, porque además Santo Domingo, pues está cargado de tortura, de autos de fe, de, o sea, la carga histórica que tiene en el edificio, de verdad se te viene encima y te traga cuando ves ahí Ricardo III puesta, ¿no? O sea, entonces, bueno, los textos están vivos, a lo mejor no todos, pero hay textos que son más o menos abiertos y otros que son más o menos cerrados, ¿no? Y por eso Shakespeare es este clásico, así es el tema no de, bueno de, digamos para para teatro por ejemplo no y este um, eso y bueno Marx Marx era también este más de Shakespeare no sí, sí. y ya entonces la Sartre saber a Marx la palabra verdad sí igual yo la lista que sea Carla y me aniste yo pongo mi apuntó ja entonces en esta ocasión también yo solo tengo una pequeña pregunta que probablemente se la demasiado del tema, por eso a ver si no lo discutimos y si seguimos con la discusión es más, eh, más inteligente. Pero sí mi pregunta es si hay... No tengo una serie de pistas de Europa, pero es algo Por eso sí, tengo esta pregunta de si hay similitudes entre estos dos autores. ¿Puedes preguntarle qué es eso? va de la mano del proceso semiótico, ¿no? En tanto forma parte del desarrollo social. Sin embargo, bueno, eh, yo tengo una pregunta y una especie de crítica que van de la mano, ¿no? Y sobre todo en esta cuestión que tiene que ver este, sobre la ideología. Yo sé que volver a echar, ya no hablo de la ideología, ¿no? Pero en tanto se, se centra, pues, en este aspecto del proceso semiótico, creo que sí es importante como tratar de entender o sea, ¿qué papel tendría o cuál sería la importancia de las creencias de las tradiciones, de las utopías, de los proyectos, en el proceso de significación, sobre todo, o sea, si partimos de la forma de producción capitalista, ¿no? En este proceso donde está esta mistificación ejemplificada en el doble carácter de la mercancía. Y, bueno, de ahí va la, la, la crítica muy de la mano, Que sería, al explicar este proceso de producción en relación con el proceso semiótico, me da la impresión que se está cayendo una especie de esencialismo o de ontologización, ¿no? serios gracias sí, era para, para Carlos Yo me quedé como muy prendida de esta localización que hiciste al inicio y cómo es que pusiste como evidencia que es un problema hasta el otro para poder comprender un poco la teoría analítica y las diferentes vertientes y si diera tiempo me gustaría mucho que pudieras este, abonar un poco más ampliando tu explicación que dijiste en el sentido de que lo el impulso que algunos entendíamos antes por pulsión no es domesticable o moldeable o modificable ¿no? como estructura. Bueno, brevemente. Y sí, no preguntas al final está bien? Voy a tratar de vez muy rápido. Nada más que decir una. Cosa pues rata no le a esa no lo dije, demasiado, pero no hay piezas de que la en alemán, no existe. Ese es un mito, pues, muchos ah. de sus seguidores medio fanáticos dicen que es No hay, no, pero si me lo traes, digo, cambia la ah, de a no, no hay ese en... texto, no, nunca en en se tituló la vivienda. Ah. ah, ese es un mito, el que creo que él me experimentó. Todos conocemos eso de conocer los puntos, etcétera. Pero digamos, no, claro, todos hacemos sí ¿Cómo? Sí, sí, no sé sí, si sí, <risa> no, sí, Tiene mucho sentido, ¿Tiene mucho sentido? <risa> ¿Tiene mucho sentido por el texto de donde yo estoy diciendo eso. Sí, pero digamos, eh, lo que sí hay son dos eh, textos de en alemán que él no la asistió en alemán, es que en Bolivia sabe muy poco no sabe alemán Para Alemania no sabe ninguna sola palabra y hay más o menos aprende En donde realmente aprendes en México ya con su esposa no, pero claro, es que Bolivia no es que Bolívar no está tanto tiempo en Alemania en el 68 Marco ya no está en Alemania él sale de Alemania en 65 y llega a México en 68 eso es poco en el cielo, no se sabe exactamente qué hacen esa personas. yo ya la pregunté a mucha gente ¿Sí, ¿sí, la familia no? siempre fue mi cara sí, sí. pero en Bolívar esto me dice todo, me dije es que de Berlín en 65, este es otro dato confirmadísimo. Llega a 1808, mm. y mientras parece que se mueve aquí, sobre todo en la Cardina, vale, de ese cuando va a si hace viajes, y ya no vive ahí porque lo corre. Esto él mismo lo había dicho. El gobierno alemán le quita la visa eh, por diferentes partes. Él dice que estaba demasiado cercano a la DUSC, porque está hablando que empieza mucho antes de 1808, así pues estaba vinculado con este poquito en el pre-68, que empieza ya mucho antes de estos es en el nuevo medio año ya no está ahí, que tampoco, pero aquí no sé qué me llega tampoco. Pero es una cosa rarísima, digamos, no todavía aclarada, no no entiendo pero Hay gente como los de que hasta afirman no que andaba medio amado, etc. Digamos, no, no la me lo afirman que los sí, bueno. Eso, eso sí, eso sí está ver en sí. sí sí, si. Sí. Bueno, según Disney se hizo sabotaje en la fila, él, él, él trabajó, ah, pues, se acabó la década. Pues ¿no? ¿Puedes verte el, el, la introducción que hace Andrés Barrera a, a, al volumen que sacaron del gobierno boliviano? Sí, es ahí justamente es donde el texto. Ahí es donde leyenda Es el texto de donde saqué yo esa referencia. Esa, esa, esa y, y y nada, nada está este fundamentado, ¿eh? todas son especulaciones. Sí, ¿no? bien, todo sí. es pura pues especulación. Es el de tragarme, ¿no? ahí, sí, sí, bien. ¿no? todo modo ¿no? modifica el pues, proyecto. Pero bueno, nunca se tituló en Alemania. Y él también, él mismo me dijo, No lo dejaron. No, no le digo que me es que no lo dejaron. Lo cogieron antes de culturas por sus actividades políticas. Así de fácil fue la cosa. No hay algo, algo pasa que sus seguidores, que cualquiera son un buen académico, quitando la parte política. O las dos cosas al mismo tiempo. Un rebelde que está casi como sea, el chino, hace ahora mismo que no se titula en Berlín. <risa> es, es, digo, no, no digo, lo de la cera no lo sé, pero lo de Berlín sí lo sé. No, no hay, incluso yo escribo la revista de Berlín para quitar las últimas dudas y dicen, claro, que no hay nada. Digo, no hay título, no hay tesis, no hay nada. Porque yo ni siquiera sabía suficiente alemán. Alemania. Alemania son súper estrictos. Pero si tú no hablas perfectamente alemán, eh, cada claro, te no te tesis ni un trabajo de especiales sí, sí, sí, sí, entonces, eh, yo digo, no es como una nada más para pagaste en Wikipedia, estaba esta mentira, es incluso preso la pobre entonces, <risa> lo que digamos es cierto, no es cierto, es una mentira, y digamos que él se si le participó, en la zona decía, claro que no, yo mi amigo, había de ahí, y los textos que sí si en el los trabajó por el o co los hicieron juntos, es como una cosa juntos, hay dos o tres textos. Uno es una eh, biografía, la primera en alemán de Che Guevara, importantísimo en su momento, que hace entre los dos, donde Bolívar hace una introducción y después con a todos para Alemán y luego hace otro texto que se recrítica el anti-perialismo jugués o algo por el estilo, en Alemania, que también las juntas, no un que el un ordenador... Que, como todo el mundo dice, se hizo importantísimo por aclararlo, eh, porque insisto, eso es como una serie de polígono académicos, como Bolívar, uno de decía, la academia no es lo mío estaba ahí, pero como que ni modo no tenía ganas en la vida, ¿no? yo creo que por mucho lo nos no, pero él menospreciaba la academia más que nada, ¿no? y lo es que sus seguidores que la hacerle de lo bueno, que si tú no los alemanes y todos los demás, todo eso no le importaba. Y si sí le dolió, pero, el gobierno, uh -huh. pero uh -huh. eh, no era el punto de su vida, digamos que lo muchas veces, claro, se metió ahí porque ni modo. No, digamos, sí, no eh, bueno, lo que pasa es que esa, esa sí. referencia yo la obtuve de ese libro que está diciendo Marco, que es una, una antología preparada, según Carlos Antonio Aguirre, es una antología preparada por Bolívar. Eh, Aguirre nada más puso su nombre ahí, pero él dice que él no hizo nada. No, que Bolívar, bueno, que se llama. O sea, el de Bolivia es un tabique como la sección de amarilla. Ah, me refiero, no. Y el, el de Carlos Aguirre es uno chico que se hizo en Colombia que efectivamente Bolívar hizo la selección de los textos. En, en, el, en, el, en, el, en, el, en el libro ese que es el tabique, es donde viene la referencia. Ahí aparece el texto que tú estás este, señalando en tu libro, que se llama para el planteamiento del problema de la revolución en el tercer mundo, para el planteamiento general del problema de la revolución en el tercer mundo. ¿Cómo se llama? y es de 1966, y ahí a pie de página eh, está el título, y en el pie de página dice Tesis obtenida eh, en Berlín, en la Universidad Occidental de Berlín en 1966, y esto que ya no estaba en Alemania, bueno, pero el punto no es ese, vez, eh, eso, eso, no, eso, eso no, no es el punto que yo quiero tener. Imagina pero aquí bueno, la no maestra mantiene bien el autor está, ¿no? ¿Qué pues el editor Los editores del, del volumen este volumen. que se publicó en Bolivia sí, sí, es sí. nota de, de, de, del compilador. Sí. Bien, el, el punto no es ese, el punto que yo estaba diciendo es cómo eh, Bolívar Echeverría trata el tema de la revolución a lo largo de sus escritos. punto ¿No? Entonces, Gracias por la aclaración Sí, sí, nada más si sí. Sí, sí es importante porque insisto, Bolivia en verdad casi no estudió en Alemania. Eh, digamos, ¿y por qué? Porque no viene a la estudiar, es que la, el marxismo o está sea, fuera de la universidad. Lo que sí hizo y esto es importantísimo en seminarios fuera de la universidad, dieron una versión muy interesante del marxismo y crítico. Eso sí, en el Bueno, pero dos... ese texto es el texto 76. ¿y, y es de 1966 el texto que yo dije sobre. está en edad, o sea, de... no, no, no, no, en español. Para sí, el planteamiento de, de, de, ya, de el año 76, no se puede el punto es que en ese año, Bolívar Echeverría, está tematizando la revolución desde ese, desde ese año por lo menos. Sí. Actualmente es, y si no, si no, si, bueno, vamos al otro texto de eso que escribe a la muerte de Michel, ¿no? que sí hay una traducción del español hecha por Javier Sigüenza, no que pasa si tú dices que no hay, pero sí hay esa traducción. En la revista, de, en la revista de Itaca. De, de ese texto que Bolívar escribió a la muerte de Nietzsche, si sí, hay una traducción en español, y donde también te manchiza <risa> el asunto de la revolución. Ese es el punto que yo estoy diciendo, sí. ¿no? Pero es que, uno de los que se sonó que paradigma no existía los marxistas todavía, todos pues, en los países, incluso yo se lo pasé a Javier en alemán. Lo único que hice decía eh, es que formación del marxismo que hace en Alemania eh, es fuera de la universidad Esto también eh, lo dije muchas veces. Fuera, si sí había sótanos, tal cual me dijo en sótanos de manera semi-clandestina, así me dijo, los pudimos venir, ah, y sí se reunían a veces con maestros universitarios, eso es cierto, pero no podían ir a esas clases en el 65, es pues, imposible, apenas habían pasado 20 años, la gente lo ves pues, en la cárcel por ser miembro del Partido Comunista. En Alemania en el 65 todavía hay jueces que eran jueces nazis que mandaban a mucha gente a la muerte, y el mismo juez manda al mismo comunista otra vez a la, la, la cárcel por ser comunista, sí es en el 65, pero en el 65 olvídenlo. Ah, no se puede mencionar el nazismo, no se puede mencionar a max esto cambia apenas el centro el movimiento, más o menos 30. el movimiento. de 65 es imposible, la única excepción es el ganador en Frankfurt, y la razón es que haya dos y no menos los 30 de entonces, es algo que en México no hay que decirlo, o pues, sea, eh. la única canción de que se puede hablar de la Alemania sobre el marxismo es franco por los niños. Así está, yo sé que para una negación, pero así es no, es, es, sería un poco complicado explicar por qué, pero tiene que ver con cosas gravísimas, pero tiene que ver también con la economía en el papel que jugó el Partido Comunista Estadounidense y la Alianza Comunista Soviética, que es mucho de los nazis. Esta es historia es muy complicada, muy metodolizada, porque nadie quiere acordarse de, de la, Codácea, la historia, digamos, si de que aquí Estados Unidos, pero sí la economía, y esta acabó, digamos, después de la Segunda. Es un tema complejo. Mejor que el Madroso pone el último resto de esta historia estadounidense de Estados Unidos y los vinos los, los complejen. El Franco y, y, y el Postel, bueno, el de del nazismo, que son como vinos. Los alemanes tuvieron el conflicto de medida, por el tiempo de la cárcel. Pero bueno, regresando, captan los vinos en Alemania, en su propio país que no lo hacen en este momento. Entonces, ese es un, como una cosa todo muy grave que hacen en este momento. En eh, Alemania son mucho más liberales las, eh, las políticas estadounidenses que en la de la Entonces, eh, pero no en hay que tarea y luego a lo rápido antes lo dijiste del mito de la revolución de la revolución y Carlos Oliva ese debate, la, yo no, no voy levantar no puedo a probar, y para que una paz que decía Bolívar tiene un texto muy bueno donde dice claramente defiende el concepto de la revolución y critica el mito de la revolución ¿no? y hace como que el mito de la revolución destruye el concepto y esto es algo claro, que yo creo que Carlos Oliva subestima un poco esta oposición casi muy claramente Bolívar y además y, o sea, un, por que no ha Toma, me materia quería más subrayar eso. eso ¿no? Y una cosa más que quería decir eh, sobre lo de la relación que mencionó, se mencionó Marcos, etc. Sobre la política en Bolivia. Es que lamentablemente tengo pésima memoria. Siempre he dicho tenemos que hablar en el mundo, es, es, es, es el público y se molido a invitarnos de, de Colombia, pero no mejor es que no hubiera venido. La mitad de Bolivia otras cosas, nunca aquí vine. Pero bueno, esa es un molido. Entonces, eh, pero él me ha dicho varias veces y yo en Bolivia nunca volvimos vimos. Marcos, a lo mejor en parte. Lo único es que Bolivia tenía prohibido, mejor aquí no digo, se está grabando aquí, que es el tipo de juez, pero tenía prohibido el barco, nunca cumplimos, esa es la versión de que había... pero yo, yo dije distanciamiento, sí. creo que. Sí, bueno, el es distanciamiento que le dijiste casi insalvable, ¿no? Uh, sí, sí, bueno, pero, pero, pero, pero, pero sí, no dije no, rompimiento. Ah, bueno, pero digamos, ni siquiera no había no había, no hasta la Inglaterra solo había, digamos, la prohibición. Pues claro, tiene cuáles son que no quiero entrar en estos detalles. Y, y eso es importante, porque creo que sí es muy importante que podía en estos debates sobre Oscovin. Los hemos olvidado, que se han olvidado, pues, porque siempre me han dicho que no. Pero yo digo a las personas que a Colombia organizan un evento sobre Bolívar de Coquino, no me he hecho por pero que nadie conozca a Oscovin, tanto como los eso estoy convencido. Lo conoce desde el 63, ahora los 62 y no toda la vida tuvieron debates que no son comunales seguramente tuvieron sus diferencias, no estoy diciendo que no, no pero eh, simplemente es un hombre que conoce también la parte biográfica comunaria ¿no? y también la parte biográfica comunaria y como tú dices un rato, hoy te influyó también en Bolivia bueno, simplemente también, porque es muy importante comenzar hacia Bolivia y también todo el contacto con él si no, me decía, con con con con el grupo de isquianistas es en Berlín no eh, eh, cómo se llama el bus que por supuesto esta gente fue también sobre todo también via Ingrid, eh, Byrd, no su primera esposa que también vía en gran medida ¿no? sobre a Estados ¿no? entonces Ingrid ya no, ya no vive y yo cometí el gran error de no entrevistar eso sí es algo que estoy no entiendo cómo me lo cometí ¿no? yo no les hice sus qué de esto tampoco lo hice en este momento ¿no? entonces eh, pero bueno con... nadie la ha entrevistado no se le con Evo, que insista, que que no dice, no los que yo tengo, pero Hosky sí está que el que hemos tenido que los en debates. Y una cosa más que quería decir es sobre lo de Árabes y Bolívar. Yo creo, que, yo creo que Bolívar, y se me hace muy buena esta pregunta, que que Bolívar, sin mencionarlo nunca, se discute mucho con Árabes. Lo que dijeron bueno, con la transparencia es que dijo no que lo discute, no lo dice con quién, o no, lo dice a veces, a veces no. Eh, yo creo que sí va a decir, que yo de alguna manera que él ser como el jabá más no egocéntrico, como un, no el no más, pero algo parecido, pero el proyecto no y más materialista, el más pobre, que se aleja bastante, no solamente de Marx, sino del materialismo en general, de alguna manera, no es el que se vuelve más idealista, pero que él mismo a lo mejor había querido, es algo que trata de evitar, como yo creo. Yo de todos modos está de acuerdo con lo que, sin duda, es la pregunta, que hay muchas paralelas. Yo digo que Bolívar, Bolívar lo tenía bastante claro, pero nunca lo dice, porque él de alguna manera quería ser el más importante que Álvaro, sino más importante que no que suena a lo que es muy conocido a nivel mundial. Yo creo que sí era, había un debate implícito, casi continuo con él. Eh, y, y creo, yo personalmente pienso que Bolívar es más avanzado, que Álvaro justo por no excluir tanto el debate materialista, marxista, el debate, mucho menos que lo aceraba más. Y también puesto, porque sale un poco más de esta fijación eh, historicista, que a pesar de, que de la crítica de todos nos la comparten, eh, pero historicista es que, como lo de una sola y histórica que todos vamos en ella, algunos están un poco más adelantados, y estamos un poco atrasados, porque pues sí, sí, no sé si no demasiados fiestas, pero de nuevo, ¿no? Y que empezamos todos con lo que siente se puesto, estamos atrasados pero digamos en Europa como fue el sentido de la palabra y ya están avanzados trabajaba no, más en el fondo si sí piensa eso ¿no? no tan simple como no lo estoy popular lo diciendo sí. pero en el fondo como todo ese no es algo específico de, es algo común en la Academia Europea y más no es la excepción yo creo que ahí un subolidero supero en ese punto ¿no? Entonces, nada más que quería decir y había una tercera cosa más que quería decir rápido eh... hablo de uso rápido sobre lo de Daniel y no bueno, valor claro, de uso como algo positivista en Bolívar, se me hace muy interesante este comentario no sé si es cierto pero lo que creo que sí es cierto que hay una cierta, un cierto alejamiento de la dialéctica en Bolívar una vez incluso le pregunté, Bolívar, ¿qué pasa? porque no dos veces de este término una vez tenía una clase en, en la UNAM que se llama algo como eh, lógica dialéctica, era un poco inspirado en mi hígado, etc. entonces eh, Bolívar me dijo, ¿qué me llamas así en la clase? es un título pésimo y discutimos sobre esto y él me decía el concepto de dialéctica está ocupado por el marxismo dogmático. este es lo que me decía este día eh, esto ya no se puede salvar si no vamos a usar este concepto y creo que es una cuestión más que tecnológica si se usa la palabra o no creo que es una cuestión filosófica más tensa en el sentido creo que realmente se aleja paulatinamente el pensamiento dialéctico y, y en muchos sentidos pero creo que en ese sentido no se me hace tan descargado lo que dice David abismo no sé si siento que tal tanto es muy fuerte pero sí porque el dialéctico creo que es tímido, ya no es. Y justo los esquemas que presentó Marcos, Marcos cuando se nota poco eso, obviamente un dialéctico no es esquemas. En Franco, en de Fletchmitt, a veces los alumnos al creer los esquemas utilizaban siempre su modelo. Y siempre decía, ah, y el pensamiento esquemático también a veces lo no está mal, pero si no, es que en la escuela de Franco tenía como uno, una regla no escrita en que la que los esquemas no se hacen. Son, por definición, antidialécticos. Entonces, eh, no únicamente para volar de Bolívar, porque tiene razones porque lo hace, ¿no? Yo Creo que sí un alejamiento del pensamiento dialéctico considera como un, un como casi un espiritismo ¿no? dogmático pues a vea sí, creo que a lo mejor lo ha sido muchas veces. ¿no? Yo siento que Bolívar está equivocado en su fin. ¿no? Pero creo que tiene consecuencias graves, porque justamente la relación entre valor y valor de uso es más totalmente dialéctico expone como una mercancía, se convierte en contra. El mismo Bolívar, se sus textos más jóvenes, todo lo que tiene todavía, ¿no? Ya poco a poco, pues, que se aleja de eso, si sí se vuelve cada vez, es mi impresión menos dialéctica. No creo que el mismo Bolívar tiene un desarrollo, y claro, si quiere, como pasó también a Juan Camadón, ellos se alejan cada vez más del marxismo porque tengan que ser identificados con el marxismo dogmático. ¿No? Y creo que algo muy parecido pasa en Bolívar. No Uno logra, digamos, no importa el camino de alejarse del marxismo dogmático sin alejarse de la máximo de alguna manera, menos que acaba, no obviamente, no pero creo que sí le pasa un poco eso, pero bueno, nada más que le sobre lo de la Aunque sí, yo perdón ahorita había alguien que seguía tú también. Y le, un poco de la <Atlantic> y si no te parece que en el trabajo, me parece, es decir, concuerdo plenamente con tu tesis general, es decir, que la lectura correcta de lo que hace Bolívar es esta, esta simultaneidad del proceso de significación y producción. Pero mi pregunta es si no te parece, es una impresión que yo tengo, que eh, porque la idea de producción, que él está trabajando ahí, es la de la reproducción mundial, de la vida social de madres, si no te parece que hay una adecuación de ese concepto a las estructuras de la señora la semiótica abstracta, que es un poco lo que está en juego en toda la discusión de ah, Bolívar, antes que al revés, es decir, antes sí. que adecuar esas estructuras de la semiótica a la visión de la reproducción social de Marx, eh, la, la pregunta es esa, ¿tú sí ¿te parece que más bien es la inversa? Es decir, el proceso, la noción de la reproducción social se adecua a la estructura eh, de los sistemas, eh, tal como lo plantea los sistemas de comunicación, tal como lo plantea la semiótica que utiliza eh, Bolívar, eh, eso eh, para Marcos para Carlos brevemente dije, creo que por la el tiempo no hubo chance de desarrollarlo o sea yo te diría que sintéticamente sí, si sí puedes contarnos cuáles te parecen los núcleos así o los elementos más claros en donde eh, se evidencia la relación entre el, el pensamiento de, de Bolívar y el psicoanálisis te lo digo porque mi impresión es que la influencia no es mucha pero las menciones son muy escasas sí, sí, y muy me parece que no es que aparecen los fundamentos con los cuales Volvió a pensar pensando social. No Entonces, es mi me interesaría mucho la que no, no, no, ¿Tú además eh, yo creo que el punto, el punto está en el hecho de que Bolívar deserialtizado y como quiera sigue, sigue adoptando de manera enfática la posibilidad el sueño deseable posible de ser una revolución y cada vez más allá, abandonado por completo la revolución desde, desde quien tal cuando entonces eh, el, el sentido que tiene reconstruir Toda, toda esta, esta eh, idea de lo social, como la organización señor, eh, tiene un sentido afirmativo en más y un sentido subversivo en los lugares. O sea, sin que quede muy claro o eh, especificado hacia dónde ve esta subversión, pero que, que no observa. Entonces, sí, sí quisiera yo introducir este motivo. Hay demasiadas cosas. <risa> se, se habló de demasiado en de, de, de, de, de esto y bueno, yo creo que no. no una, una presión avance yo. No Debe haber venido Marcuse entre febrero y marzo. Pues, Por lo siguiente, porque organizaba profesor Ordea, el de, de Ciencias Políticas, los famosos cursos de invierno y invierno de este marzo. ¿no? Después cambiaron al verano. Pero trajo gente interesantísima. Por eso ya trajo a Solskjaer y tal. Un memorial de gente. Todavía siguieron haciéndose como hasta 72, 73. Entonces, ya eso es un memorial. Entonces había sido en febrero o marzo. Y era, era público el nombre de un. Periodo. Por si quieren vernos con las respuestas de los ponentes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí está bien? ¿O querías hablar más? No, no, no. Quedé sí, no en materia para Bueno, pues, pues gracias por el gas. Sí, ¿En qué orden lo hacemos? Vale, ¿en no? el mismo cargado? ¿En el mismo cargado? ¿En el mismo cargado? ¿En el mismo cargado? Bueno. No, no no es eh, no afecta en nada lo que yo dije no o sea el, el hecho de que Bolívar haya salido de, de, de Alemania en el 65 y que no haya escrito nada en alemán va llegó a México hasta mucho tiempo que después que ya llegó a México pero pues, no bueno, entera lo que decía no o sea que, que el tratamiento que hace Bolívar sobre la revolución se puede referir hasta el 66 que es la fecha que es la fecha que le ponen a este texto, incluso también en tu este libro, que se llama para el plantamiento general de la problemática del movimiento revolucionario del tercer mundo, que está en el libro. Eh, si yo me equivoqué, ese ratón es el mamotreto ese que, que, bueno, es el mar, que publicó el gobierno de Bolivia. Si no es otro otro libro eh, compilado, creo que por Maribel Moraña que se llama Crítica de la moralidad Capitalista, que se hizo un mujer con 800 páginas. Entonces, ahí viene, ahí viene eso. Y a pie de página... ¿Ahí viene qué, perdón? Esa referencia que dice a pie de página, este es el texto... Bueno, te lo hice a ¿Por qué es un libro político? Madrivel Moraña. ¿Qué es Usted es la editora del libro. No digo, no sé, ha incluido un texto de libro y dice eso. A ver, espérame, es que usted me gustó. Porque es un político, ¿no? Ya, es una antología que se llama Bolívar la Clamación Capitalista, del gobierno de Bolivia, eh, en donde participaron. Eh, donde participaron Gonzalo Gosalves, perdón, Gonzalo, Gonzalo Entonces yo creo que siempre pone eso, pero no creo que se lo haya inventado. La cosa sí, no me me ¿Cómo? Sí, sí. Porque dice, dice aquella página que es el texto, que ese texto es la tesis de grado en la Universidad Occidental de Berlín. Bueno, está bien, está bien no, es cierto, no es cierto, no es cierto, sin embargo, sin embargo, pero el texto sí existe. Y es el 66 y está en español. Y ahí Bolívar trata el asunto de la revolución en los países del tercer mundo. No, sí que, lo que pasa es que a él, se llama unos, para, para el planteamiento general de la problemática de los movimientos evolucionarios del tercer mundo, en la página 361. Y en la página dice exactamente tesis, y se tiene un asterisco ahí en el título del artículo, dice tesis de grado para la Universidad de Berlín. Pero el texto está fichado en el 66, ¿no? Entonces bueno, pues gracias por la aclaración, ¿no? Así me revisión también, es un libro que se publicó en la revista La Gopana de Sol la Revista, como en el sí viene en el 66. El punto es, no es que sea de mano, no, el punto es que ya en ese, en ese texto Bolívar está tratando de la revolución. Sí, sí, sí. Y sí, está claro. de lado, es, es claro, claro que está de lado de la comisión. No, o está sea, claro. pensando cómo, cómo da conviabilidad eso ¿no? que con el ejemplo de Tanzania, Vietnam, Cuba. Bueno, este, estos es sobre eso. eso. Luego, eh, sí, Oliva eh, sí, sí, sí, sí, sí, desestima un poco, como tú dices, este, esta, o sea, lo que hace Oliva, aunque okay, no sé aquí para, para decir que me no, para contestar pues eh, es que bueno como mucha gente a veces pues, hacemos toma la referencia por el gobierno y deja otras fuera incluso ese día ahí en el congreso cuando él puso esta idea que por, la, que, por cierto me faltó decir algunos elementos importantes como que eh, la, la, la, los, mo, los motivos que, se, que él piensa que son los que hacen que se caiga este el, el complejo mítico son que pues, se cayó el Estado. Pero una, una cosa importante es el desplazamiento de la renta ter, eh, de la tierra a la renta tecnológica en el Estado actual. Eso no lo dijo. Y, y es muy importante también decir eso, porque es, este aspecto justamente es el que desmantela el Estado, la nación-estado, eh, dice Bolívar Cheverría, a partir de ya en la segunda mitad del siglo XX es totalmente visible a su entonces, eh, pues, sí, decía yo a Bolivia, lo que pasa es que, mira, eh, en ese texto que tú estás citando, no citas seis textos, pues, uno de ellos, Bolivia Echeverría, al final retoma el asunto de la revolución, que es un texto ya como de post-1999, para hablar de la revolución en los países latinoamericanos, para referirse a pues, los horrores que viven, que viven con la gente del Perú, ¿no? y luego también trata ahí el tema del concepto de blanquitud. También relacionándolo con el tema de la revolución, tal y como está planteado en el esquema general, planteado por más que luego retomamos. Ese es el punto. Bueno, entonces, sí, sí, desestima eso. Desestima, sí, es verdad. Entonces, elige ciertos. Pero me parece interesante el asunto porque puede generar una polémica bastante puntífera sobre cuáles son. Las preguntas que, que pone al final de su ponencia ese día eh, Carlos Oliva son, dice unas preguntas perturbadoras ¿no? eh, ante esta situación del derrumbe del complejo mítico y, de la, y del desmantelamiento del Estado. Dice, ¿puede el capitalismo al desviar en forma sistemática parte de la ganancia extraordinaria hacia la renta tecnológica engendrar otro complejo mítico que regule su funcionamiento social? Deben los movimientos sociales y políticos restaurar es muy importante Restaurar un predominio de la tierra Con la mayor independencia El esquema de renta y crédito capitalista Para restaurar el tejido social Un fuerte para los que están pidiendo Para los decoloniales ¿no? que, que, que piden el regreso al originario eh, El predominio de los señores de la tierra Implica el regreso siempre restaurado de las formas básicas de lo moderno esto es, nuevas ¿no formas de constituirse de la nación, de constitución de la vida democrática y de emergencia revolucionaria ¿no? ese día eh, lo menciona Aureliano. Eh, Oliver no tematiza el asunto de la democracia nada más el, el, el, el complejo mítico nada no, más la revolución y nación o sea, el factor es y mito, digamos la siguiente pregunta ¿qué papel juega en todo esto el nuevo Estado supranacional bajo la lógica del nuevo capitalismo encarnado en los organismos políticos internacionales, pueden entrar en relación, es muy importante, pueden entrar en relación como lo hacía el viejo Estado-Nación con las comunidades originales nacionales. ¿Qué nuevas entidades sustituyen al viejo Estado-Nación? ¿Cuál es el horizonte de la política que se abre en esta situación de caída del complejo político moderno en el centro y de su vigencia en la periferia? me pareció importante ese, a, tratar este asunto, ¿no? eh, Y bueno, luego el, el, la argumentación de David Moreno que es muy compleja, también nos está hablando de una masa al pueblo, ¿no? Y, y, y bueno, este, también diciendo, como dice que en Bolívar hay desplazamiento, eh, sí, y dice, ¿no? Eh, pero que ese desplazamiento viene más bien más que de Bolívar viene de, de Max. ¿sí? Eh, porque ya Marx en, ya hacia el 1875 estaría pisando otro terreno parado porque se radicaliza en, el, en, el, en, el, en su idea de revolución pero eh, con un pie digamos en una cierta eh, eh, perspectiva rom rom romántica Bueno, eso apunta hacia otra de las polémicas sobre el gobierno de ¿no? que, que se habla de, de, de, de, de que lo que dice Long ¿no? sobre el etos, el, este, el, el, el, el romanticismo también es revolucionario, ¿verdad? O sea desde su origen es revolucionario y lo tienes que Bueno, pues, bien, creo que eso es todo. Bueno, ¿no? sobre lo que decía de Habermas eh, es que en, en la, la introducción de las 15 tesis, dice que él no ve que se trate, como no se habla más, de que la modalidad sea un proyecto incompleto, sino que más bien eh, la modalidad capitalista ha secuestrado a la modalidad original, en todo caso. Entonces, que no se trata de completar su proyecto, porque eso es, sería caminar hacia más una y devastación, en todo caso. ¿no? pero más bien pues, o sea, el, el, el, el, el proyecto de la modernidad como un de capitalista o sea, más bien en todo caso este, pues eh, que diría que el, barroco, que el que el neobarroco que eh, el delectos neobarroco pues de alguna manera intente restaurar el valor de uso eh, pero, pero, pero es, que es un poco complicado en Bolígamo ¿no? sobre el, el, el, el barroco hace un pero estaría el asunto en que Bolívar no estaría por, pues, por la posición de los otros barrocos. Bueno, si eh, pues, gracias, señor. Pues voy a dar gracias por sus preguntas, sus comentarios. Eh, a ver, dice el asunto es el y luego de los orígenes lo funciona. Y por eso aparece hace 15, ya como una teoría para sostener la, la psicología. Digamos lo que. Aristóteles ubica los afectos en el alma, esta las pasiones en el alma, Freud lleva los afectos a un estatuto, coloca el afecto en, el, en la palabra. Entonces Freud sigue con esta idea tradicional ¿no? donde el cuerpo está unido al alma, ¿sí? pero precisamente lo que lo une, nos dice en el 15, es, es esto pulsional. O sea, habría que ver cómo es esta, esta cuestión funcional, y es ahí donde y la teoría crítica toma esta idea de pulsión, cómo opera eso en el cuerpo, ¿no? esta energía libidinal, porque no ya no es esta idea, ahí rompe Freud ¿no? con esta idea clásica, no al menos en la filosofía, que lo que mueve un cuerpo es el alma eh, sigue Freud con una idea de aparato psíquico, etc pero es cómo opera esta parte de lo pulsional, que es lo que tendría que sostener el inconsciente ¿Sí? lo, lo, lo que es lo inconsciente tiene que ver con no funciona, porque hay un fragmento de lo sexual, del deseo, de, no, porque, no sé si, ¿sí? porque el instinto efectivamente la, la cultura de lo que uno, pero uno también pues, uno puede aguantar este, un poco de, de dormir, de ir al baño, de, de, de esa parte sería algo instintivo, lo novedoso sería que, que coloca el, el afecto en lo que desfigura precisamente nuestras representaciones es eso funcional. Por eso yo decía que es como un concepto de Freud, como antifilosófico, aunque es un vocablo de, de, de la lengua alemana, ¿no? Entonces, también teniendo esa recepción como, como concepto. ¿no? Pero ya, ya hay un, un cambio: después. lo que mueve al cuerpo sería lo funcional, no el alma. Y eso es nuevo. Es que después por eso. Toma, toma eco, me parece, en Marcuse, en Adorno, eh, sobre todo en dinero y Civilización, ¿no? porque es, es incluir esta propuesta de Eros que está ligada a, a la función.